Errores de construcción. Hola, oh, no, soy tos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Cada vez algún intro más rara. ¿Cómo estáis? Señor, ¿qué se va a caer? ¿Qué está usted haciendo? ¿Qué se va a caer? No ve que eso no tiene estabilidad ninguna. ¿Eso está tonto? Eso no es una andamio, ¿Eso son cuatro palos mal puestos? No manda ni mi peso. de la derecha parece una montaña rusa. Pon un carro, pon un carro de esos de, de montaña rusa y ya está. Y para la fiesta. Y de la izquierda no, no tiene ningún sentido. Se supone que las cámaras de seguridad son para vigilar. ¿Me podrías explicar qué es lo que está vigilando esta cámara? ¿Que no se llueve la tele? ¿Me estás, ¿Me estás diciendo eso? ¿Me estás diciendo...? Estamos vigilando que nadie se lleve la tele porque ya hemos tenido varios disgustos. ¡Pues pon una cámara delante! ¡No la pongas detrás! Porque así, si roban la tele sabrás... Sabrás verle, sabrás ver la cara de esa persona. Si lo ponen detrás de la tele, no vas a ver nada. Las columnas están para aguantar los edificios y que no se caigan. Pero es que este no está aguantando el edificio. Aquí no está aguantando nada. Aquí ha puesto una columna ahí por la cara. Y me sobra esta columna. ¿Dónde la coloco? Aquí mismo. Si no me molesta. ¡Pobre! ¡No! ponla en medio! ¿Para que el peso? Ahora yo ahí no entro. Porque como se caiga el edificio encima de mi cabeza me vuelvo más tonta de lo que... Tengo una pregunta, ¿vale? Para que comentes en los comentarios. Porque no comentas. Pon algo. Pon algo que te lo estoy diciendo siempre. Pon comentarios, pon cosas. Pon, pon lo que sea. Te estoy haciendo muchas preguntas y no me respondes ninguna. Respondeme las preguntas. Responde, hombre. ¿Me podrías explicar si este edificio está de pie? Que no lo entiendo ni yo. Esto sí que no lo entiendo ni yo. Esta señorita... Está indirectamente diciéndole al que ha construido es que ahí no va una pared. Ahí no va una pared. Ahí sigue la escalera o sigue un suelo. Ahí no va una pared. Indirectamente te lo está diciendo. Y yo te lo digo desde aquí. No pongas más paredes en las escaleras. Salimos corriendo en el instituto, todos nos reconocemos. Salimos corriendo, salimos como cabras. Yo no, yo salgo la última y tranquilamente. Sin molestar a nadie. Pero es que la gente es muy burra Sale como toros. Ahí. Pero a veces los enfermines No, no corráis tanto Que vais a llegar igual Es que no sé qué comentar Porque no lleva a ningún lado esto Es que ¿qué quieres que te si No tiene sentido esto No tiene sentido Ha dejado un huequico Ahí para que pase Este por lo menos se ha molestado y ha dicho Voy a poner un escalonante Ahí no pasa nada Pero no pongas la pared Si gustando este tipo de vídeos Pues dale un like Buen buen like para animarme Para saber que te ha gustado A ver, este es como el del grifo del otro día, pero Ahí, así Pegado, ahí ¿Sabíais que hay un agujero? Pues el grifo va ahí, en de agujero, en de hueco No fuera, ni, ni al otro lado Va en de hueco en el hueco ¿Entendéis lo que os quiero decir? No hagáis estas cosas Quedáis en ridículo El que construyó esto Se dedicaba muchos, muchas horas a, a jugar a juegos de, de bridge Al puente Eso va a de construir muchos puentes Esta puerta mmm, No tiene sentido ¿Vale? Porque está en el aire Está flotando Tú abres la puerta Y te caes No tiene ningún sentido Si quieres que siga Haciendo este tipo de cosas Suscríbete Dándole a la campanita para ver este tipo de cosas. Está muy bien que pongan rampas, ¿tale? para la gente que van silla de ruedas, o a los carritos de bebé. Pero no la pongas tan inclinada, que se van a caer. Eh, si pones algo en medio, no puede pasar el tren. Y este señorito ha decidido poner ahí trozo de yeso en medio de la vía. Señor, si pone eso el tren, no va a poder pasar. Si antes pones un semáforo o una señal y pones prohibido el paso, Trozo de cemento ocupando espacio. Pues ya está, no pasa nada. El tren se gira para el otro lado y no pasa nada, pero no le digas al tren que siga, porque se va a estampar. En la puerta, en la cual se te ve desde dentro. Es decir, que si hay cola, el que está dentro te está mirando y estás así. Que te dejo por aquí vídeos también para que te suscribas y todas esas cosas que se suelen hacer al final de los vídeos para que la gente siga viendo vídeos y todo. Y yo quiero que te quedes. Como quiero que te quedes en este canal y no te vayas a ninguno, pues te pongo un montón de cosas para que sigas viendo. Adiós, chao.